Número uno, siempre pensado que lo, en, entre los mismos afrodescendientes o negros hay discriminación. Entre nosotros mismos nos pisamos, entre nosotros mismos nos ponemos la, los pies, nos ponemos barreras. Entre nosotros mismos no dejamos que otros no nos superen. Estamos trabajando dos negros juntos en una empresa y ves que uno sube, de una vez quieres ponerle trampolines, quieres ponerle piedras en el camino para que lo bajen. o si te estás solo la competencia, no es competencia, sino que es que tú. La idea es que tú te profesionalices, crezcas y lo imites. Los negros no queremos imitar a otros negros profesionales. Queremos bloquearlo, queremos hablar más de la persona esa Que Somos muy negativos, somos muy negativos No sé por qué hay mucha competencia entre, la misma entre los mismos negros Hay mucha competencia que no debe haber competencia debe haber unidad para poder superarlo y crecer todo Como siempre yo, tú ves, en Panamá llega un... Eh, los judíos abren un local y ponen a todos los judíos a trabajar en locales. Tú ves que los árabes abren una algo electromecánica Y ponen a trabajar de jefe a todos los árabes Pero un negro abre una empresa y no quiere trabajar con negro Quiere buscar a pues, cualquier blanquito como un verde ¿Por qué? Por el simple hecho de que entre nosotros mismos nos discriminamos y no hay en la cultura de que los somos profesionales. Los no somos, desafortunadamente somos así. Uno, somos dejados, somos poco importa, queremos vivir el momento, somos desorganizados, no somos serios a veces en, en, en el trabajo. Y todos esos elementos nos bloquean las puertas para superarnos y conseguir mejores aspiraciones salariales o mejores puestos en Panamá. Eso, ojalá y en Panamá algún día algún negro empresario lo haga Busque a personas negras profesionales que den el ejemplo, que den el ejemplo de que no solamente en Panamá, cada vez que tú ves campaña en Panamá, de la comunidad negra tú ves a la negra conturbante. Aquí en Panamá, se yo no sé por qué, y siempre lo he criticado, Y yo lo criticaré, en Panamá somos negros, afrodescendientes, pero en Panamá no hay una cultura que tú puedes ir de muy para Para Guandilla, que ahí está la comunidad afrodescendiente y todos están vestidos con, con, con wraps y con vestidos largos. En Panamá no existe, eso. son pocas las personas que lo utilizan y son más personas ya adultas que lo utilizan porque para ellos es moda eso es lo que me choca un poco la gente, que somos negros pero yo no soy africano soy descendiente negro de África pero tengo mi propia cultura en Panamá que tra como vinieron a los negros de Panamá sí, claro. se crearon yo creo que es una cultura que tenemos que seguir no adoptar culturas de Mozambique, de por allá que ni conozco yo no sé ni los cantos de allá, no me sé ni las canciones de allá no sé ni qué comen ellos de allá porque tengo que decirme como ellos si no conozco su cultura, conozco mi cultura que... Te puedo, te puedo hablar del Sao, te puedo hablar del Saril, te puedo hablar de guanaguante, te puedo hablar del Fufu, te puedo hablar de muchas comidas que se quedaron aquí en Panamá que no son de allá. Y yo creo que esas son las culturas de afrodescendiente panameño.